El agua se convierte en vino, relato de un milagro que hizo Jesús. Un día Jesús y sus amigos, los discípulos, asistieron a una boda. Su madre María también estaba allí. En un momento se acabó el vino. Entonces María se acercó a Jesús para contarle sobre el problema. Ella deseaba que Jesús hiciera un milagro. Pero Jesús le respondió, ¿Por qué me preguntas a mí? Todavía no es el momento de revelar quién soy. Sin embargo, María le dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que Él les diga. Allí habían seis grandes tinajas. Jesús les dijo a los sirvientes que las llenaran con agua y ellos lo hicieron. Cuando todas las tinajas fueron llenadas, sirvieron un poco del agua. Pero se había convertido en vino y era de mejor calidad que de todos los que se habían servido antes. Este fue el primer milagro que hizo Jesús.